A los, a los. Buenos días y bienvenidos a Videos Magis Hoy tenemos en exclusiva a, a, a un personaje de la saga Star Coast. estamos trabajando en ello, lo tenemos muy avanzado eh, Queríamos hacer un poco de video spoilers sin hacerlo Para eso tenemos ah. aquí a Spock Si puedo te contesto Un personaje clave, fundamental, y nos va a hablar de ANOS, de su vida, en general, porque no puede hacer spoiler, porque si no le pegamos. ¿Qué tal Spock? Bienvenido al programa. Estoy muy orgulloso de que me hayáis invitado para hablar de Star Coast, una epopeya galáctica sin igual, una epopeya donde se mezclan elementos de Star Trek con elementos de Star Wars, más elementos que no sé qué elementos son. Uh... ¿Esto qué es? ANOS. Este es mi archivo pero ya no soy más así ni siquiera ya sé, ya sé el símbolo he perdido mis facultades de vulcaniano no. ahora solo soy americano no. ya no más vulcaniano Yo no. No, pensé que era romulano pero no vulcaniano no. o es americano cano cano cano no. cano cano o es americano no. no, no. cano cano no? uh, Dale dale duro dale duro Pregunta, tú pregunta. Si puedo te contesto. Ay, no. Creo que estás un pelín disgustado, ¿no? Por el... Hay cosas de Star Wars y hay cosas de Star Trek. Hay más de Star Wars que de Star Trek. Yo quería dramatismo. Ay, no. Tú querías no, más. ¿tú? Nada. Quería dramatismo, quería una historia bien forjada. Y lo que habéis hecho, ni siquiera los Oscars y Eurovisión juntos. Patrañas. ¿Esto qué es? Ah, no. Creo que... Tú, tú eres el director. Yo soy el director, Manuel PS. ¿Y el guionista? Bueno. ¿También eres tú? A ratos. Yo creo que lo has hecho fatal. Hay unas una vacas. Trafa. Que no sabes lo difícil que es trabajar con vacas. Oh, no. Tú eres Spock, pero Spock nunca ha hablado como hablas tú ahora mismo. Eso tiene una razón de ser, ¿no? que no ha dado tiempo para meterlo en el guión de Star Wars, queremos expandir el universo y, y darte ese protagonismo que te mereces como actor grande y galáctico que eres. Así que cuéntanos por qué se te quedó esta, esta voz de pinche de John Wayne. Yo tenía sexo buscaniano, claro, pero estaba donde la frontera con los romulanos. romulanos. Y me metieron en una cárcel. De esa cárcel me pasé 40 años terrestres. 40 años terrestres. Hasta que conocí a unos amigos japoneses que hacían country. Country japonés. Country japonés. Entonces me pasé dos años haciendo tours. Y se me quedó el acento y ya no pude hablar vulcaniano ni siquiera. Claro. Perdona que te corte, pero tú eres consciente, ¿no?, de que antiguamente en este canal el lema era, digamos, no al country japonés. Pues esto es una barbaridad, no tienes ni puta idea, mentecato ni puta idea. El country japonés es magnífico, porque son nipones y como si fueran siendo samuráis, trabajan el country con una destreza que nunca chindrá a los americanos. Ay, no. Pero no entiendo cómo, ¿por qué? O sea, ¿no se te tendría que haber quedado un acento de japonés? ¿Por qué de John Wayne? También, mira. ¿O fute la ataca de tu ta? ¿Tú no te das la no te das ¿Hará ataca? ¿Tú no tampoco sé qué hará. <risa> El oh. caso el es que country japonés tiene you know feeling de Johnny Cash, pero a la japonesa. Que hicimos sendos. Tocamos en todos lados: Los Ángeles, San Francisco, el Long Beach incluso San Diego. Y había pasteles y todo. Hombre, si te dieron había pasteles. Y 9 Dollars and Burritos. Factory 9 Dollars and breaches. Te mola mi español. Pero, dime algo, algo más en japonés, algo profundo. Yo uso nada. Yo uso Karatara nada. Más profundo. ¡Sala, uh, cata! ¡La gané en sala! ¡Conozcan ¡Toda cata, la, cata! ¡Halo, hola, hola, nanella! ¡Tora, tora! más profundo! ¡Anos! ¡40 ¡Anos! ¡Anos! ¡Anos! ¡Esto qué es! Pregunta. ¿No eres solo entrevistador? Pues dale duro. Quiero profesionalidad. Quiero traumatismo. Quiero Ya no. ¿Qué es, qué es lo, que, lo, lo que más te ha gustado y qué es lo que menos te ha gustado? Ahora que ya has, has hecho gran parte del rodaje, has tenido acceso al guión, has conocido a la chica de producción, todo, ¿cómo lo, lo ves? A ver, guionista, si tú me pones un pollo, yo lo en la vida real. A mí me has dejado como un gusarapo, me has dejado como pantomima. O sea, han sido presiones de los fans. No <risa> seas más spoiler. Lo que me ha gustado es el trachamiento de las naves y de croma el Croma es tan bueno, está tan bien acabado, su Croma... La cromañón. Es que ni George Lucas. Tengo que criticar que no sale Jar Jar Binks. Está prohibido. Y no sale Kylo Ren. Pero, hombre, es... solo. Pero sale Poe y Fasma y el emperador y... Aquí hay gato encerrado. No, gato encerrado no sale. Bueno, Spock, estamos muy agradecidos de tenerte aquí con, con nosotros. Aquí el, el Stormtrooper también me gusta que le toque así, ¿sabes? ¡Qué romántico! Veo que eres todo corazón, compañero. Todo corazón. ¿Podrías decir tu frase ya para despedirnos? Todos los fans lo esperan. ¡Larga like vida y prosperidad! Uh... ¿Esto qué es? ¡Quiero años! ¡Quiero 40 años! ¡A la cara! ¿A ¡No sé qué hará! Yo tampoco sé qué hará. Pero... <risa> no, hola, ¿eh? ¿Esto qué es? ¡A la cara! ¡A la cara! Eso te lo voy a sustituir. Eso es de pantalla, eso es del es es samurái. eh. ¡Ah, no! Quiero ¡Ah, no!